ganamos partido no bueno. más que esto, vamos a concentrar una semana y a seguir trabajando duro toda la semana, no nos relajemos, no ganamos más que un partido. Acaba de ganar Vélez, Vélez necesitaba la victoria. Estamos acá con Lucas, bueno, eh, resultado que necesitaban ya que habían empatado para mí justamente con, con Morán y bueno, eh, después el otro día con Esportivo Barracas eh, perdieron faltando nada. Sí, yo pienso lo mismo, la verdad que la semana la jugamos a full, muchas ganas y perder la verdad un partido así como el que perdimos el fin de semana pasado, empatar contra los últimos, jugando como siempre jugamos, es una desgracia y una, la semana sinceramente... Estamos todos cabizbajos, no está Bye. bueno el clima que hay y creo que por el grupo nosotros nos merecemos ganar. Bye. En la nos hacen bien. Este rival que es complicado porque tenía la misma cantidad de puntos que ustedes ¿cómo, ¿Cómo lo vieron? sí allá en, la ida, allá en la ida por suerte para mí fue uno de los mejores partidos del año. únicamente también y jurídicamente. Este, pero sí, acá en casa quedan muy pocas fechas, tenemos claro. que tratar de ganar todos los partidos posibles para terminar aunque sea el año de la mejor manera, dejar al club lo más río posible y, y nada, bancar al cuerpo Técnico nos banca siempre, más buenas, malas, y nada, por el grupo más que nada. ¿A quién le querés dedicar la victoria? Yo a mi mamá que estoy esperando en muy hermanito, ah, bien. a mi vieja que Felicitaciones. le va a eso, nombre. gracias. <risa> y nada, por este grupo somos familia, todos los días acá adentro. ¿Qué, ¿Qué tiene Vélez? ¿Por qué Vélez? y Vélez por, no sé, yo entré acá y la verdad que los chicos, los más grandes más que nada, me integraron muy bien, desde el principio de año, muchísimo, ya lo conocía por jugar del año pasado en contra, este, pero nada, somos, somos todos, la mayoría de afuera de la cancha, afuera del club, somos todos amigos y nada, eso es lo lindo del plantel Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por la Dale. Bueno, ah, ahí bueno felicitaciones, ahí fue tu debut, sí, tu sí. nombre. Andrés López en Bueno, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? y sí, medio nervioso, pero con el equipo que me hizo sentir muy cómodo y nada, por suerte ganamos. Está bien, ¿hace cuánto estás acá en el club? Yo estoy hace dos años, Está bien. ¿Y cómo, cómo viste vos el partido? ¿Un poco? Un poco, nos costó definir, nos costó entrar, pero al final pudimos. En un momento tipo como que nos dormimos, pero después nos despertamos y siempre se sufre. Más bien, más bien. Bueno, en el momento que te hicieron entrar, ¿qué, qué sentiste? Y nada, alegría, porque. Y debutar en primera es, lo, es mi sueño. Claro. Nada, lo acabo con... Está bien, muy bien. ¿Y el corte de pelo, quién te lo hizo? Y... Lo hice muchas gracias. Yo me quedo bastante lindo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, felicitaciones por la victoria, felicitaciones por tu debut. Y bueno, que sea todo lo mejor siempre. Sí, muchas gracias. Dale, que ande todo muy bien. Bueno, a ver dónde lo tenemos a... ¿Se puede, mi amigo? Nosotros somos como droguis, estamos por todos lados. Estamos en todos todo lados, lado. Bueno, felicitaciones por la victoria. Eh, para mí, yo les decía recién, eh, empataron injustamente con, con Morán porque ustedes eran, eran más y después se pierde un partido con Esportivo Barraca faltando cinco segundos. Nosotros no estuvimos, pero bueno, eh, hoy tenían que ganar, ¿no? Sí, una de las cosas no, habíamos, pues, nos habíamos, lo planteamos como objetivo. Habían siete fechas y es un torneo de estas siete fechas de sacar los, los, los puntos que más podamos sacar para terminar de la mejor forma. Creo que el balance igual es negativo es positivo. Es, eh, Ahora estoy contento. Y en el juego nosotros siempre fuimos de la misma manera. Claro. Quizás lo, lo que pecamos mucho este año fue la, la falta de gol. Claro. En eso pecamos un montón, nos la con barracas, por no por no liquidar. A veces nos pasa eso, ahí entró otra vez ese, ese miedo, ese susto. Sí, al principio del partido, ¿no? No, ahora bueno, pusimos 3 a 2. Ah, sí, sí, sí, sí. sí. Y eso sea, nos agarra ese momento de nerviosismo, de, de entrar en el juego del rival y quizás ahí donde no lo liquidamos. El rival, ¿jugó como vos lo, lo planeaste? ¿Era lo que vos esperabas? Sí, igual es un equipo nuevo, porque la, ah. la primera rueda que jugamos así no tenía estos jugadores, son todos chicos. Sí. Eh, pero, sí, nosotros decíamos mucho recambio, ¿no? Sí, la verdad, estuvimos viendo videos. Y, ah sabíamos que le iban a esperar, sabíamos que iban a jugar la, la contra nuestra, el error nuestro, así que salió, salió lo planeado. Bueno, felicitaciones, y bueno, como vos decís, que sea el hasta, hasta fin de año, ¿no? Sí, obviamente, vamos a tratar de luchar, vamos a tratar de salir lo más arriba posible. No, yo le decía, yo justo antes, antes de empezar el partida a ellos, que no resignemos, que no, no renunciemos al juego nuestro, vale. el juego nuestro está lo único que tenemos que tener más convicción para, para el gol, nada más. Dale, ¿a quién le quiere dedicar el triunfo? Porque a mi señora que me está mirando ahí con el dinero <risa> que estamos, así que al señor le mando un beso y a matar.